Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión, vamos a hablar sobre uno de los temas más fascinantes y aterradores a la vez, los animales más peligrosos del mundo. Desde serpientes venenosas hasta depredadores mortales, estos animales han desarrollado habilidades impresionantes para sobrevivir y cazar en su entorno natural. Pero cuidado, porque si te encuentras con uno de ellos, podrías estar en serios problemas. Así que prepárense para conocer a los animales más peligrosos del mundo y descubrir qué los hace tan mortales. Comencemos. Número 5. Serpiente Taipan. Esta serpiente es originaria de Australia, y es conocida como la serpiente más venenosa del mundo. Su veneno es tan potente que puede matar a una persona en tan solo 45 minutos. Además, son muy agresivas cuando se sienten amenazadas y no dudarán en atacar. Número 4. Tiburón blanco. Este depredador marino es el mayor temor de muchos nadadores y surfistas. Su mandíbula llena de dientes afilados, y su capacidad para nadar a gran velocidad lo convierten en uno de los animales más peligrosos del mundo. Los ataques de tiburón blanco son raros, pero cuando ocurren, pueden ser mortales. Número 3. Cocodrilo de agua salada. Este enorme reptil puede encontrarse en los manglares y ríos de Asia y Australia. Es el cocodrilo más grande del mundo y también el más agresivo. Pueden alcanzar los 7 metros de longitud y pesar más de una tonelada. Sus mandíbulas son lo suficientemente fuertes como para aplastar los huesos de sus presas. Número 2. León. El rey de la selva es uno de los animales más icónicos de África y también uno de los más peligrosos. Los leones son depredadores extremadamente eficientes y pueden cazar presas mucho más grandes que ellos. Aunque los ataques a humanos son raros, pueden ocurrir cuando los leones se sienten amenazados o cuando sus presas naturales escasean. Número 1. Medusa caja. Este animal marino puede parecer inofensivo, pero es uno de los animales más venenosos del mundo. La medusa caja tiene tentáculos cargados de neurotoxinas que pueden causar dolor intenso, parálisis e incluso la muerte. Aunque se encuentran principalmente en aguas tropicales, también se han visto en aguas más frías como la costa de California. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre los animales más peligrosos del mundo. Recuerden. Estos animales merecen nuestro respeto y debemos tener precaución cuando nos encontremos cerca de ellos en la naturaleza. Nos vemos en el próximo vídeo.